bueno chicos, lo primero que tenemos que hacer es descargar el sistema operativo de iOS 13 Que es la versión a la que vamos a hacer el downgrade Para eso nos vamos hasta una página de terceros Una página de confianza eh, Que en este caso nos va a permitir descargar el IPSW El software que vamos eh, a utilizar Seleccionamos el dispositivo, en este caso es un iPhone Vale, a continuación vamos ahora a escoger el modelo del iPhone que nosotros tenemos Que en este caso, para este ejemplo es un iPhone 6S y ahora vamos a seleccionar una versión que Apple esté firmando okay, para poder hacer eh, el downgrade eh, las versiones que Apple está firmando están marcadas en un color verde sin embargo yo les recomiendo que en este caso eh, eh, descarguen la última versión, la versión más reciente pero pues tengan en cuenta que si esta versión está marcada en color verde o si esa versión está siendo firmada por Apple vamos a poderlo utilizar en este caso para este ejemplo vamos a seleccionar la versión de iOS 13.6.1 Una vez que nosotros hayamos seleccionado el dispositivo y la versión a la que vamos a hacer el downgrade A la que vamos a bajar de versión Vamos a bajar y le damos donde dice download ¿okay? Aquí le damos a descargar y esperamos a que la descarga en este caso finalice Una vez descargado el archivo es importante verificar que efectivamente sea la versión eh, seleccionada y una vez hecho esto, vamos a abrir el programa de iTunes, abrimos iTunes. Una vez aquí en iTunes que el programa detecte el iPhone, lo que vamos a hacer antes de realizar el downgrade es hacer una copia de seguridad, un backup, para no perder ninguna información. Para eso vamos a bajar hasta donde dice copias de seguridad, seleccionamos este equipo y le damos donde dice realizar copia ahora. Ahora aquí esperamos a que iTunes efectivamente haga la copia de seguridad Aquí seleccionamos si queremos encriptar o proteger esta copia de seguridad o no. Yo en este caso no lo voy a hacer. Nada más para mostrarles un ejemplo. Eh, vamos a esperar que acá lo que viene siendo la copia finalice. Una vez que nosotros hayamos hecho la copia de seguridad, verificamos acá que la copia más reciente se ha realizado el día de hoy. Antes de realizar la restauración, yo les recomiendo que ustedes... Minimicen iTunes y ahora nos vamos hasta la carpeta del usuario De nuestro usuario, la carpeta de Windows ¿ok? Aquí tenemos que desplazarnos hasta la siguiente ruta Nos vamos hasta la carpeta de App Data Luego nos vamos hasta donde dice Roaming Después aquí seleccionamos la carpeta que dice Apple Computer Y luego nos vamos hasta donde dice Mobile Sign Aquí seleccionamos la carpeta de backup y seleccionamos la copia de seguridad que hemos hecho actualmente Yo les recomiendo que se guíen, eh, si tienen varias copias de seguridad, que se guíen de la fecha de modificación Y si esta fecha coincide con el día de hoy, pues ya ustedes saben que esa es la carpeta que tienen que tener en cuenta En este caso esta carpeta es la más reciente, entonces es la que vamos a seleccionar Y una vez hecho esto vamos a bajar del todo y este archivo que se llama info.plist lo necesitamos modificar, le damos clic derecho, le damos abrir con y le damos a bloc de notas, automáticamente nos va a desplegar el bloc de notas y aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente, le damos edición, buscar y vamos a escribir esta palabra product, le damos a buscar siguiente, cerramos el diálogo, vamos a bajar un poco, y aquí donde dice Product más abajo nos aparece nuestro dispositivo Más abajo nos aparece el tipo del producto Y más abajo nos aparece la versión de iOS 14 Aquí lo que tenemos que hacer es simplemente modificar la versión de iOS 14 Quitamos el 4 y colocamos el 3 para hacerlo compatible con iOS en La copia de seguridad Ahora la cerramos la ventana Y guardamos los cambios Y listo ya después de que los cambios se han guardado en esta copia de seguridad y ahora nos vamos a el iPhone, nos vamos a esta configuración seleccionamos nuestro nuestra cuenta, nuestro Apple ID y en buscar desactivamos buscar mi iPhone colocamos la contraseña y listo esto lo tenemos que hacer para que iTunes nos deje eh, hacer lo que viene siendo la restauración sin ningún inconveniente una vez desactivado eh, buscar mi iPhone ya vamos a poder hacer la restauración correspondiente. Ya vamos a poder hacer la restauración. Para eso mantenemos la tecla Shift presionada. En el caso de tener iTunes, eh, mantenemos la tecla Shift presionada y le damos al botón que dice Restaurar iPhone. Posteriormente vamos a seleccionar el archivo descargado ¿no? de iOS 13, que en este caso lo tenemos en el escritorio. Lo seleccionamos, esta versión tiene que estar eh, siendo firmada por Apple, le damos a abrir, le damos a restaurar y esperamos a que la restauración finalice. Yo lo que les recomiendo es que utilicen esta alternativa de iTunes llamado TinoShare donde nos permite solucionar varios problemas en iOS, congelamiento en la manzana de Apple, eh, salir del modo recuperación, muchos problemas eh, podemos solucionar con este software entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta, lo descarguen, lo instalen y obtengan una licencia del programa una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es ejecutar este programa como administrador una vez conectado, nos va a detectar el dispositivo y la versión que tenemos a continuación eh, el mismo programa nos da la opción de ponerlo en modo recuperación si lo deseamos, o reparar el sistema operativo, como les indiqué esta opción nos permite solucionar distintos problemas que podemos tener en el sistema operativo de iOS. En este caso, para hacer lo que viene siendo el downgrade, vamos a eh, utilizar esta opción, reparar sistema operativo. Le damos allí y nos da la opción de reparar el sistema operativo de manera normal. En este caso, si tenemos distintos problemas, ¿ok? congelamiento en la manzana... Modo recuperación Pues entre otras pantallas ¿no? Que pueden ocurrir por el problema del software Sin embargo esto es lo que hace Simplemente reparar el problema Nosotros para hacer el downgrade tenemos que darle Donde dice modo avanzado Y aquí le damos donde dice reparar A continuación el programa se va a encargar De buscar la versión más reciente que Apple está firmando Nosotros acá podemos darle clic donde dice descargar Y cuando leemos aquí donde dice descargar el programa lo que va a hacer es descargar el sistema operativo. En este caso lo que vamos a hacer es importar el archivo descargado que está aquí en el escritorio. Para eso le damos clic aquí donde dice importar y luego le damos clic aquí donde dice examinar. A continuación vamos a seleccionar el archivo descargado que en este caso está en el escritorio. Y vamos a seleccionar este, este IPSW que fue el descargado iOS 13.6.1 Le damos a abrir y le damos al botón que dice reparar ahora A continuación el programa va a verificar que el software coincide con el que ha buscado anteriormente Y en este caso tenemos que esperar a que el dispositivo sea restaurado En este proceso el teléfono, el iPhone... Eh, se va a reiniciar varias veces. Nosotros simplemente tenemos que asegurar de que el dispositivo se mantenga conectado mientras este proceso se realice. Y una vez hecho esto, esperamos a que el dispositivo sea restaurado totalmente. Una vez que... Eh, la restauración haya finalizado nos va a aparecer este mensaje, aquí simplemente le damos al botón de listo y ya vamos a tener eh, nuevamente el dispositivo en IOS 13 lo que tenemos que hacer a continuación es configurarlo para ello nos vamos al dispositivo y bueno presionamos el botón de home en la pantalla de bienvenida, seleccionamos el idioma y posteriormente el país configuramos la red wifi eh, configuramos el dispositivo en general y ya después pues le damos a continuar, configuramos el Touch ID en caso de ser necesario o un código de seguridad ahora después de verlo configurado lo que vamos a hacer a continuación es indicar que no vamos a respaldar ninguna copia, iniciamos sesión y posteriormente continuamos con la configuración express, es decir la última configuración para mantener el dispositivo actualizado, para activar el llevaro de iCloud, el tiempo en pantalla y listo, ya después vamos a tener nuestro dispositivo en iOS 13 y es cuestión de que acá nosotros posteriormente eh, restauremos la copia de seguridad que anteriormente hicimos en iOS 14 aquí como pueden observar en los ajustes y si nos vamos hasta general y luego en información vamos a ver que eh, el downgrade ha sido exitoso y ya estamos en iOS 13 ahora lo que resta es simplemente irnos a iTunes para restaurar la copia de seguridad aquí en iTunes cuando conectemos el dispositivo en este caso vamos a seleccionar la copia de seguridad que hemos hecho ok y luego de eh, darle donde dice restaurar esa copia de seguridad le damos al botón azul para que en este caso se haga la copia y listo chicos ya las aplicaciones que teníamos anteriormente se van a instalar así que el vídeo se los hasta acá espero que les haya gustado y nos estamos viendo en una próxima ocasión